Te plantado otra vez Acordamos vernos en el templo Me dijiste todo va a estar bien Mas no se acaban los contratiempos Me mentiste mucho más de diez Tus promesas jamás fueron hechas Se acabó mi paciencia y mi fe Y tu doctrina de mi detrimento Sueños viste romperse en el suelo oh, oh, oh. Sigo esperando consuelo Que se acabó tu paciencia y tu fe Más me lo dices con un mensajero Estos humanos la traen al revés No esperes que les tenga respeto ya me cansé de que seas mi juez, que mis plegarias regresen en cero. Me adiestraron desde mi niñez, mas creo que abajo está el verdadero. Oh.